Bueno, vamos a presentar a Ángel Martina Ganza, que ya lo conocemos, es miembro de Granada Laica. El año pasado nos dio también una charla sobre evolución, Y hoy nos va a dar una totalmente diferente, que no tiene nada que ver con aquella, sobre, sobre las criptomonedas. Para quien no lo conozca, que la mayoría lo conocemos, pues es licenciado en Ciencias Biológicas, por la Universidad de Granada, es máster en Genética y Evolución, de Granada, Como experiencia profesional, pues biología de poblaciones, citogenética y selección sexual en ortópteros, Saltamontes, Departamento de Genética de la Universidad de Granada. También en genética molecular, biología de poblaciones, selección sexual y, compet y competición de esperma en planarias, son un gusanos, un tipo de gusanos, el Instituto Masplan de Fisiología del Comportamiento de Múnich, Alemania. Tiene formación y asistencia en telemedicina en el Hospital Gregorio Yagüe de Burgos y la Universidad de Valladolid. Eh, bioinformática y administración de sistemas y bases de datos en la Universidad de Granada. y También en el Hospital General Yagüe de Burgos y en algunas empresas. En los últimos años está muy interesado en las finanzas y las criptodivisas. Por eso no va a hablar la charla de hoy. Ah, nos enteraremos todo lo todo, que es, Porque yo no tengo ni idea de qué es Bueno, como docencia, es profesor en la Universidad de Granada desde 1998, en la licenciatura de Biología, Bioquímica y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. El grado de Biología y Bioquímica. Asignaturas de genética, biocomputación, biología evolutiva, genética de poblaciones y evolución. cursos sobre telemedicina asistencia, docencia, diagnóstico y tratamiento con herramientas telemáticas en el Hospital General Yahweh y en la Universidad de Valladolid siempre se ha simultaneado con actividades profesionales fuera del mundo académico como divulgación pues charlas y participación en cursos sobre evolución y participación y organización en charlas y talleres sobre software libre y... Vamos a enterarnos todo de lo que son las criptomonedas. Bueno, gracias, por la presentación. Muchas gracias al seminario. Es lo mismo, Gracias al seminario, Galileo Galilei y a Granada Laica y a Unilaica por eh, tenerme de nuevo aquí con vosotros. Hablando esta vez, como dice aquí de un tema que no tiene mucho que ver con el tema del que hablé de el año pasado. Eh, yo soy biólogo de formación desde hace mucho tiempo, desde muy pronto, pues me empecé a interesar por los temas eh, tecnológicos, digamos, la informática, por supuesto, la, las comunicaciones, internet y tal. Y poco a poco pues, he ido derivando, eh, primero a la bioinformática y, y después me he ido interesando pues, por otros temas como ¿no? Y hoy, pues, bueno, ahí tenéis un código QR con la presentación, eh, si lo, a alguien te interesa lo puede escanear. lo voy a quitar enseguida, con la presentación que voy a utilizar donde aparece el título de, de la charla de lo que os quiero hablar esta tarde lo pongo un momentillo claro he dicho os lo he ofrecido y antes de daros tiempo a cogerlo os lo he quitado hola Nicolás no te había visto Vas a hacer la foto venga venga mientras sacan el móvil pongo el título ¿eh? del software libre a las criptodivisas herramientas digitales para la posmodernidad y claro ¿qué es eso de la posmodernidad? Yo hace poco de tiempo no tenía mucha idea, todavía sigo no sin tener mucha idea ni siquiera de lo que es la modernidad, ¿Eh? pero bueno, en este ciclo de conferencias, en este curso hemos estado hablando de, mo de modernidad bastante y hemos visto algunas pinceladas de postmodernidad. Yo había pensado hacer una introducción ¿eh? un poco más teórica o académica sobre la postmodernidad, pero ni soy filósofo, ni soy historiador, ni creo que sea necesario para lo que yo quiero eh, que hablemos hoy, que discutamos después, no creo que sea necesaria esa introducción académica o, o teórica. Nicolás, ¿lo tienes? Vale del software libre a las criptodivisas, entonces, herramientas digitales para la pornodermia. Eh, de esa introducción que os decía, de la que he estado pensando durante tiempo y tal, al final la he reducido a una única diapositiva, con un listado de títulos, de conferencias que se han venido impartiendo durante este curso. De hecho, la primera de ellas, que he puesto ahí, es de hace justo un año, el 6 de junio de 2018, el catedrático Guillermo Cortilla de Derecho Penal de la Universidad de Jaén impartió una conferencia que a mí me pareció interesante y cuando vi el título me quedé eh, completamente enganchado, fui a verlo ¿Qué está pasando en España con la libertad de expresión? Cuando llegué y abrí la puerta y al Centro de Documentación Científica no había nadie, estaba el ponente, el organizador y un eh, periodista que estaba entrevistando al ponente me di la vuelta, me salí y el organizador vino detrás mía y me dijo que ahora, por favor, tal vale. siendo El único asistente era acá. <risa> con un título como ese, ¿qué está pasando en España con la libertad de expresión? Que yo creo que es algo que debería interesarnos a todos. Eh, casi al final de la charla entró otra persona y al final fuimos dos personas las que estuvimos en la discusión. Eh, como público. Yo me fui, la verdad, bastante desalentado. Eh, porque si en la universidad en el entorno universitario, no nos interesa qué es lo que está pasando con la libertad de expresión la charla fue organizada por este Instituto para la Paz y los Conflictos ¿eh? esa serie de conferencias que tiene la primera que organizaron el, al principio del curso siguiente, el 3 de octubre de 2018, del profesor Jorge Casilla de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, se llamaba la carga multa invitata cuando la predicción da paso a la manipulación social ahí nos encontramos, Pepe y yo, ¿no?, Ahí en el de la arquitectura y afortunadamente esa sí que hubo pues, bastante afluencia de público esta mañana entonces yo quiero pensar que lo de, la de antes había sido porque era al final del curso y estábamos ya todos medio eh, yéndonos y tal bueno. <coughs> en esa charla, pues el profesor Casillas eh, presentó una serie de, eh, de datos y de información acerca de algunos estudios que se están llevando a cabo acerca de las eh, bueno pues la, los usos de las nuevas tecnologías, los usos de las, eh, eh, de las grandes cantidades de información, lo que se conoce como Big Data, eh, datos grandes o grandes cantidades, cantidades masivas de información. Y bueno, no voy a resumir toda la charla, pero con cosas como eh, la observación, la vigilancia, a la que estamos eh, siendo sometidos por parte de grandes empresas que están acumulando cantidad de ingente de información que yo creo que atentan a nuestra privacidad, atentan a, a, nuestra, eh, sí, a nuestra privacidad, sí, no, ¿verdad? Eh, comentaba cosas como que con, en Estados Unidos con cuatro eh, tickets, con cuatro eh, información de cuatro compras que hiciéramos o que hicieran en Estados Unidos con tarjeta de crédito, se puede identificar de forma <coughs> unívoca a cualquier residente de Estados Unidos. vale, Con solo cuatro datos de compras con tarjeta de crédito. Eh, bueno, hablo de, de muchas cosas, de eh, las posibilidades que tienen estas grandes empresas, básicamente Google, Amazon, Facebook y Apple, son las cuatro grandes eh, compañías que eh, almacenan información de prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, de todos los aspectos que, le, que les damos, desde eh, la posición en la que nos encontramos cuando vamos usando los mapas, de Google, como comentábamos antes con, con Pepe, ¿no? Eh, hasta las, las compras que hacemos, las preferencias que tenemos de, de cualquier tipo etcétera, y por supuesto con el buscador pues eh, conocemos, ¿no? Cada vez que hacemos una búsqueda y tal, y luego utilizamos un correo electrónico, vemos la publicidad en nuestro correo electrónico, vemos la publicidad de esas búsquedas que hemos hecho y viceversa, ¿eh? los correos son también analizados, si tenemos una cuenta de correo en, en Google, Gmail <coughs> son analizados y son utilizados con herramientas de Big Data para hacernos publicidad y para manipularnos de hecho Jorge en aquella charla comentó también un estudio que se hizo en Estados Unidos en las últimas elecciones presidenciales donde con una especie de experimento lo llamaban entre comillas en Facebook pudieron haber manipulado hasta el 0,2% de los datos que en algunos de las de los estados y tal, podría ser suficiente para decantar elecciones en un sentido bueno Bueno, voy a ir más rápido, ¿eh? tampoco quiero detenerme mucho en esto, simplemente que veáis un poco que en este último año se están moviendo eh, muchas personas preocupadas por este tipo de, de manipulación, de acumulación de datos, de intromisión de nuestra privacidad, etc. Datos para el bien y para el mal por Ana Valdivia, también de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, de Granada. <coughs> sistema de Acceso a la Información y su Influencia, Buscadores y sistemas de Recomendaciones, ¿eh? también por un profesor que Crie del eh, Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, en febrero. Eh, bueno, y hay una última, después de la del profesor Federico Mayor Zaragoza, que parece que pinta un poco más optimista ¿eh? una mirada optimista del Big Data yo no pude asistir a esa charla también Ana agarraría <coughs> en la que bueno pues ella parece eh, un poco más optimista o por lo menos tener algunas ideas más optimistas acerca de, de estos temas yo espero también transmitir algunas ideas optimistas ¿eh? pero antes por último comentar la primera de las charlas de este ciclo que eh, eh, termina hoy ¿no? de, de conferencias organizado por la charla del profesor federico mayor zaragoza eh, que titulaba libertad e igualdad libertad perdón e igual dignidad premisas del otro mundo posible que anhelamos eh, en esa charla y en otra que está dando últimamente el profesor mayor zaragoza habla de nosotros los pueblos y dice que estamos distraídos que somos irrelevantes que nos manipulan que no estamos pendientes de las cosas que tenemos pendientes que estar ¿eh? y nos llama a nosotros los pueblos a que nos levantemos, a que nos revelemos frente a toda esa manipulación, sobre todo a esa influencia de eh, bueno compañías multinacionales fundamentalmente y poderes o entidades muy poderosas que están manejando los hilos de, de nuestra de sociedad y lo que yo creo que sí que podemos llamar ya que es la posmodernidad ¿no? ya no estamos en la modernidad sino que sería la posmodernidad que no hace falta introducir mucho más eh, el tema. Eh, por los debates que hemos tenido durante este curso, yo entiendo que la modernidad, la ilustración, nos gusta y de la posmodernidad nos gustan algunas cosas, pero otras muchas no. ¿Eh? Manolo habló en una... Manolo que no puede estar con eh, habló en una de las, de las conferencias de las primeras un poco de la modernidad líquida y tal. Juan Antonio también en algunas ocasiones pues ha manifestado que hay algunas cosas de la postmodernidad, que eso de que todas las opiniones valgan lo mismo, que eso de que todas las disciplinas valen lo mismo y da igual una medicina que una, una terapia alternativa, que, que todo vale, pues esas partes de la postmodernidad no nos gustan tanto. ¿no? Y si miramos a nivel político lo que está pasando, pues mejor no comento nada porque todos sabemos, ¿no? Si la posmodernidad es que podemos mentir, ¿no? <risa> los políticos pueden mentirnos, pueden manipularnos, pueden hacer lo que les dé la gana, pueden robarnos, engañarnos. Y no pasa nada, ¿so? ¿Eh? hay impunidad absoluta. Pues... Bueno, de lo que yo quiero hablar hoy realmente es de algunas herramientas, ¿eh? fundamentalmente herramientas electrónicas que desde mi punto de vista pueden ser interesantes nos pueden servir para como herramientas para eh, hacer caso a este llamamiento que hace el profesor Mayor Zaragoza y revelarnos o por lo menos defendernos de esas intrusiones, de esos atentados a nuestra intimidad, de esos intentos de manipulación, etc. ¿De acuerdo? Bueno, entonces empezando por el tema de la recopilación de información de la recopilación de datos personales etcétera y con la manipulación pues el software libre yo creo que es una herramienta o es una colección de herramientas interesantes que nos pueden ayudar a defendernos de, de ese tipo de, de agresiones el software libre o mejor el software de código abierto está, este esquema es un poco complicado pero a mí me interesa me gusta mucho porque demuestra, o permite mostrar todas las relaciones que hay en lo que son las comunidades de software libre pero casi la primera parte está esta parte de arriba aquí, digamos, es lo que a mí me interesa eh, utilizar para comunicar un poco a vosotros el software de código abierto decía y en relación con él eh, las licencias libres tanto de software como esta de aquí de BSD GPL y otras que existen, y las licencias de Creative Commons de eh, contenido eh, académico, digamos son licencias libres que nos permiten nos dan una serie de libertades que eh, es lo que relaciono con lo que a nosotros nos interesa aquí, libertad de utilización de ese software, de esa información, esa información ya sean imágenes, sean textos, documentos, lo que quiera que sea, o código, en el caso de, del el software de modificación, ¿eh? nosotros podemos coger eh, el software por los contenidos, un libro publicado bajo esa licencia, una imagen, y podemos utilizarlos, modificarlos y también distribuirlos, distribución de esa información. ¿De acuerdo? Esto está ligado directamente con la libertad de expresión, por supuesto, nos atañe, ¿eh? y está ligado también con la protección frente a, pues, eh, por ejemplo, programas espía, que tenemos instalados en nuestro ordenador, en ¿eh? nuestro sistema operativo, nuestro navegador, envía continuamente información acerca de la posición en la que está el aparato, por supuesto, ¿eh? incluidos móviles, portátiles, servidores, eh, ordenadores de escritorio, de trabajo... ¿eh? pero también de todos los eh, datos de navegación que hacemos, por pues, dónde nos movemos, qué software instalamos, qué software dejamos de instalar, cuántas horas dedicamos a determinadas actividades, etc. Con el software libre, puesto que está disponible y tenemos libertad eh, de utilizarlo, pero también de modificarlo si queremos, podemos estudiarlo, eh, ese software está libre de todo ese código. Por tanto, elegir un sistema operativo y un software con unas garantías de esas libertades. ¿eh? Pues yo creo que merece la pena empezar por ahí y eh, bueno, pues intentar dejar de usar software propietario de, de empresas privadas que acumulan, como digo, esa cantidad de información y que nos espían y manipulan. ¿De acuerdo? Bueno, además de eh, el sistema operativo, el resto de software, pues exactamente lo mismo. O servicios, ¿no? Yo empecé haciendo aquí una colección de servicios y de programas alternativos a esos programas malvados, entre comillas, ¿no? que nos espían no y nos manipulan. Yo no soy amigo de las teorías de la conspiración, ¿sí? pero esto está ocurriendo y lo, lo podemos constatar, ¿no? y, y sabemos eh, de la gran eh, acumulación de datos. ¿sí? Bueno, antes hablamos del buscador Google, el más conocido. Yo llevo mucho tiempo utilizando un buscador que se llama TataGo. El lema de DuckDuckGo es el buscador que no te rastrea, ¿Vale? Y bueno, cuando entras eh, debajo de la cajita de búsqueda y tal, pues te aparece una frase, normalmente es el, el buscador que no te rastrea, pero a veces es otra. No guardamos información, no eh, estamos interesados en tu privacidad, cosas si así, no vamos a eh, darte publicidad ninguna, ¿no? ni relacionada con tu búsqueda ni ninguna, etc. Es un buscador eh, bastante bien, bueno, funciona muy bien y no te rastrea, eso lo más importante. Eh, los mapas antes también hablaba Pepe de, de Google Maps. hay una iniciativa abierta eh, un mapa del mundo creado por gente como tú y de libre uso, bajo licencia abierta eh, y que no guarda información de por dónde vas pasando y luego no te hace publicidad de según por dónde has pasado o no te dice estás pasando por el centro comercial fulanito es eh, una eh, iniciativa que se llama OpenStreetMap y es lo que yo utilizo, Yo desinstalo Google Maps de mi móvil, instalo OpenStreetMap y funciona exactamente igual, te lleva también por voz donde tú quieres ir, ¿eh? y eh, está perfectamente ubicado. Eh, correo electrónico, eh, programas de comunicaciones, bueno, por ejemplo tenéis Mail o Telegram, etc. Hay alternativas para absolutamente todo el software y que, eh, eh, bueno, están libres de, de, esos, de esas agresiones, de ¿no? y tenemos también últimamente sistemas, servicios y programas distribuidos en los que no hay una empresa detrás porque en estos sitios también, fijaos he puesto servicios de software éticos porque son empresas que no obtienen el beneficio de la acumulación de nuestros datos y del uso de nuestros datos, sino que tienen beneficio por otras vías, pero siguen siendo empresas ¿vale? pero los servicios distribuidos ya no son empresas los que los controlan un servicio distribuido uno en el que no hay un servidor central, no hay una empresa que controla ese servicio, sino que la comunidad, la comunidad de, de programadores eh, que bueno, pues, eh, programan ese, ese código, esos programas que se ejecutan de forma distribuida en muchos ordenadores eh, por todo el mundo, ¿vale? Y los servicios no están centralizados en un único punto, en una única empresa que puede desaparecer mañana o cambiar de opinión y empezar a utilizar nuestros datos, etc. Bueno, empecé a hacer esa colección Y me cansé un poco Dije, no tiene sentido que yo siga hablando de más servicios Nombrando cosas y dejé este único Que es un buscador distribuido y basado en criptodivisas Además de las que vamos a hablar ahora Que no solo te permite hacer búsquedas Y además te permite hacer búsquedas en otros buscadores Si quieres te busca en Google o te busca en Darkgo Dark pero anonimiza la búsqueda de manera que Google no sabe quién eres tú el que está buscando una búsqueda anónima tiene su propio motor de búsqueda también y además, cada vez que haces una búsqueda, cobras ¿vale? cobras en el tipo de visa, en una cantidad muy pequeñita, son céntimos ¿vale? pero te pagan por hacer búsqueda en, en ese mercado. y en vez de seguir poniendo en lugar de seguir poniendo una colección de servicios ahí debajo pues lo que hice fue traerme la última diapositiva porque como pensé que no me iba a dar tiempo ah, a llegar, <coughs> perdón, porque la traje aquí, no pretendo que veáis nada, ¿sí? Sí, no, pero sí, no, sí, no. Preset está aquí, en uno de sus servicios, ¿eh? perdón, aquí, y esta parte de aquí, este cuadrito, ¿sí? es la parte dedicada, en, en tema financiero, a criptodivisas. ¿Vale? Todos los demás servicios que están ahí en esa tabla, en esa figura, son servicios que están basados en la cadena de bloques, es decir, en la tecnología de las criptodivisas, en la tecnología blockchain, pero no tienen que ver con temas financieros. ¿Vale? O sea, estamos hablando de muchas cosas aparte de dinero. Federico me decía antes, ¿no va a hablar de dinero? Pues sí, <coughs> pero también de otra... Es que me importa. Ya, bueno, <ríe> a todos nos importa, pero vamos a hablar de más cosillas. Entonces, bueno, tenemos alternativas, y si nos preocupamos por nuestra <coughs> privacidad y nos preocupamos por... Eh, eh, defendernos de la manipulación, etcétera. pues veis que hay cancha donde, donde estudiar y que conocer. ¿no? Otra herramienta interesante es la criptografía. La criptografía es un mundo bastante complejo. Yo me he traído esta eh, diapositiva en la que, eh, que voy a usar para explicar dos cosas que me van a servir también para hablar de criptodivisa después ¿eh? que son la encriptación y las firmas. Las firmas criptográficas son las mismas que hacemos con el DNI electrónico o con el certificado digital este de la Junta de Andalucía y tal, ¿vale? que yo me resistía a utilizarlo y tal, cuando me he puesto a investigarlo he visto que son la criptografía que yo llevo usando desde 2004, empecé a preocuparme por estos temas y eh, es exactamente lo mismo, en nuestro DNI 3.0 o nuestro certificado digital en el pendrive y tal, <coughs> tenemos dos claves que están representadas aquí por dos llavecitas podrían haber usado colores diferentes pero bueno, igual. yo me voy a centrar primero en una en la de la firma y luego en la de la encriptación. ¿Eh? Eh, fijaos, tenemos... la parte de arriba sería el, el emisor del mensaje ¿eh? tenemos un mensaje aquí en azul, mensaje en crudo, fichero crudo y el mismo mensaje aquí y el que tiene el candado significa que está encriptado, ¿de acuerdo? que no lo puede leer nadie que no tenga una clave para descodificar ese mensaje ¿de acuerdo? esa es la idea la parte de arriba es la parte del emisor y la parte de abajo es la del receptor. Imaginaos que es correo electrónico, pero podría ser cualquier otro medio. El emisor coge el, el mensaje original, un fichero de texto o un correo electrónico, sin encriptar, y lo que hace es utilizar su clave privada. Cada individuo tiene una clave privada y una clave pública. Utiliza su clave privada. Eh, bueno, vamos a hablar de encriptación. Utiliza la clave pública del receptor. Tanto el emisor como el receptor tienen dos claves, una privada y una pública. El receptor también. El emisor utiliza la clave pública del receptor para encriptar el mensaje, para encriptar ese fichero, ese correo electrónico. ¿Qué hace el receptor cuando recibe ese fichero, ese documento, ese texto encriptado? Utiliza su clave privada, la clave privada del receptor, para desencriptar el mensaje y ya puede leerlo, ¿de acuerdo? Es sencillo, clave pública del receptor es utilizada para encriptar un mensaje que solo se puede desencriptar con la clave privada del que la recibe, ¿de acuerdo? ¿Vale? La otra parte de la criptografía es la firma, la certificación, por eso hablamos de certificado digital, la Junta habla de certificado digital, ¿eh? El emisor lo que hace es firmar su documento con su clave privada, ¿de acuerdo? Yo firmo el documento con mi clave privada y cualquiera que tenga mi clave pública es capaz de leer y comprobar que la firma es auténtica, que la he firmado yo, ¿de acuerdo? Por tanto, el emisor firma con su clave privada, aquí, con su clave privada, firma el mensaje y el receptor, utilizando la clave eh, pública del emisor, ¿Eh? Y aquí, ¿no? la clave pública del emisor es capaz de verificar la firma y comprobar que efectivamente el mensaje proviene de quien dice invierno. ¿vale? Y además certifica que no ha sido modificado. Si el mensaje se modifica, ¿eh? la clave te dice que el mensaje es de, eh, auténtico, pero que ha sido modificado en el camino. ¿De acuerdo? Por eso la criptografía, por eso esas eh, claves públicas y privadas que tenemos en el DNI, que tenemos en los certificados digitales, nos sirven para. Autentificar, ¿eh? o autentificar, validar ¿eh? que nosotros somos las personas que estamos sentados frente al ordenador firmando en esa ocasión, en ese momento, el documento que sea, que sea ¿De acuerdo? Porque el eh, organismo que reciba el documento tiene nuestra clave pública y es capaz de ¿eh? comprobar que la firma es la es la, la correcta. ¿De acuerdo? Se entiende bien el tema de la criptografía. Si necesitáis pararme un momento, para temas de discusión, y tal, no, pero si algo no se entiende, yo voy a procurar explicar las cosas muy claras y muy sencillitas, pero si no, me parece. ¿vale? <risa> bueno, David, la... dime. Pero, bueno, no entiendo muy bien um, si hay otra persona, otro organismo que se hace con la. ¿Por qué no se puede hacer igual que la tiene el ayuntamiento ¿O otro organismo, hacerse con la clave pública esa? La clave pública es pública. ¿Vale? La puede tener cualquiera y la debe tener cualquiera que quiera certificar, ¿vale? tú necesitas, necesitas poner mi clave pública para certificar que lo que yo te he enviado firmado, lo he enviado yo. ¿Vale? Es pública. Mi clave pública, mis dos claves públicas, no las del DNI, porque esas no las uso para nada, más que para la Junta de Andalucía y poco, ¿eh? pero las que uso desde 2004 están en mi página web. ¿Vale? Cualquiera puede verla y descargarla cualquiera que quiera certificar si lo que yo envío, lo que yo firmo lo he firmado yo de verdad y nadie lo ha modificado, puede hacerlo porque las claves son públicas por eso es el nombre público ahora lo malo es que alguien se haga con mi clave privada entonces ya sí la hemos ¿Vale? bueno, las criptodivisas están basadas en sistemas sistema de claves eh, criptográficas como esta lo que pasa es que la firma lo que hace es firmar eh, que ocurra una transacción económica Definitiva, vale. cuando tú haces un envío de dinero utilizando el de divisas, lo que haces es firmar un mensaje que dice que autorizas el envío de una cantidad de divisas de una cuenta, tu cuenta, a otra no es más que eso. Bueno, antes de hablar de dinero vamos a hablar de otras cosas en la cadena de bloques se pueden hacer muchas cosas, entre ellas contratos y voy a empezar pues enseñando algunos contratos. El primer contrato matrimonial en blockchain fueron los madros en Florida en, 2000, en agosto de 2014. ¿eh? Se casaron y no había un señor con una sotana o con un azacuello, ni había un juez, ni había bueno, que había era un cajero de bitcoin, ¿eh? frente al cual pues, se declararon su voto y firmaron su contrato matrimonial. ¿Eh? que está escrito en un libro de cuentas público que es la cadena de bloques de Bitcoin ¿vale? entonces no solo sirve para eh, transmitir valor eh, económico sino que sirve para cualquier cosa ¿eh? prácticamente para hacer cualquier contrato cualquier tipo de actividad económica o no ¿eh? cualquier tipo de actividad humana ¿vale? <risa> bueno, en 10 minutos para los que queríais oír hablar de dinero, Federico ¿eh? ¿Cómo podemos utilizar Bitcoin en 10 minutos? ¿Eh? Lo hace te Pues basta con instalar un programa de ordenador ¿eh? o un programa de un móvil ¿eh? que es un programa de cartera electrónica o un monedero electrónico o un wallet ¿eh? en inglés. Ahí tenéis unos cuantos eh, Con ese programa creamos un wallet, un monedero, una cartera electrónica que no es más que una colección de direcciones de Bitcoin, que ahora veremos lo que son. Una vez que lo tenemos creada, podemos generar direcciones donde recibir dinero y una vez que lo hemos recibido, lo hemos comprado, lo han dado como pago, etc. Ya estamos en condiciones también de enviar dinero, ¿vale? Por tanto, en menos de 10 minutos, instala del servidor de aplicaciones, de apps que utilice, del sistema operativo que sea un monedero de Bitcoin o de otras criptodivisas generas tu primera dirección y ya estás en condiciones de eh, recibir el día, a día en cuestión de, de minutos, ¿de acuerdo? pero ¿cómo funciona realmente? ¿qué es y cómo funciona Bitcoin? voy a hablar un poquillo el tipo de dinero que pues se sale por abajo el, el texto pero para que probéis mejor, ¿no? bueno, son divisas, ¿no? criptodivisas lo de cripto no es por nada oscuro ¿eh? porque hay información escondida, al contrario, ¿eh? es porque la tecnología que se utiliza es criptográfica, ¿vale? es a base de claves públicas y privadas y la forma que tenemos de hacer transacciones es firmando con una clave privada, en lugar de usar un PIN en un cajero, en una tarjeta de crédito, utilizas una clave privada y firmas una transacción, ¿de acuerdo? Por tanto, las criptodivisas en Bitcoin es un medio de intercambio de valor. ¿Vale? Es una forma de pago. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene? Pues se parece mucho al efectivo. ¿eh? Se parece mucho menos a las tarjetas de crédito o a las transferencias bancarias. Aunque el dinero es tan imaginario como el de las tarjetas de crédito, ¿vale? No es nada tangible, ¿eh? pero las características que vamos a ver ahora se parecen más al efectivo, ¿no? Bueno, es un medio de intercambio de valor que es global, ¿eh? es decir, es Internacional, no pertenece a ningún Estado, ni a ningún eh, país, ni a ningún, eh, ninguna organización, etc. No tiene fronteras, es decir, podemos firmar una transacción aquí, ahora mismo, ¿eh? y en, instantáneamente puede ser recibida esa transacción, ese intercambio de valor, a cualquier parte del mundo, sin ningún tipo de eh, fronteras como y de, y de control. Es público, ¿eh? esto es muy interesante, es público, no pertenece a ningún estado, no pertenece a ninguna eh, organización privada ¿eh? la, las tarjetas de crédito son de una empresa, son de la empresa Visa, o de la empresa Mastercard, o de la empresa Maestro, o de la que sea cuando tú haces una transferencia bancaria está implicada una empresa privada tu banco y otra empresa privada, el banco que recibe el dinero y a veces algunos intermediarios si el sitio es remoto es eh, raro ¿no? y no hay conexión directa entre eso eh, Bitcoin es público, absolutamente, está construido por una, eh, o mantenido por eh, un eh, número de, de personas eh, eh, que eh, lo hacen de manera, eh, bueno, por software libre, de manera libre, de manera eh, pública, libre y eh, cualquiera puede utilizarlo sin ningún tipo de control, no tienes que ir a ninguna entidad, no tienes que ir a un banco a abrirte una cuenta bancaria, ¿Vale? sino que te instala una aplicación en el móvil y ya tienes, ya eres parte de esa comunidad y puedes empezar a recibir ¿de, ¿De acuerdo? es descentralizado no depende de ningún gobierno de ninguna organización ¿eh? si un país se las apaña yo espero ver el primer país que prohíba el uso de criptodivisas. China ya lo ha intentado Estados Unidos lo quiere hacer ¿eh? pero bueno, es imposible es un, un ente, digamos ¿eh? descentralizado independiente de cualquier gobierno independiente de cualquier es incensurable. Nadie puede evitar que tú envíes o recibas dinero. Alguien puede evitar que tú envíes o recibas una transferencia bancaria. Tu banco. O por una orden judicial. El banco puede intervenir y puede evitar que tú envíes, que tú realizes un pago mediante Cristo Divisa. Nadie puede censurar esa eh, transacción que en definitiva es libertad de expresión también porque una transacción no es más que eh, una cadena de caracteres. ¿De acuerdo? lo que hacemos cuando enviamos dinero no es enviar dinero a ningún sitio no hay un movimiento físico lo que hay es que se publica ¿eh? una frasecita en la que se dice tal cantidad de divisa es transferida desde esta dirección hasta esta otra ¿Vale? y ya está ¿Vale? por tanto es libertad de expresión y no se puede evitar que nos expresemos de esa manera es inmutable una vez que se ha confirmado una transacción no se puede revertir ¿Vale? si te equivocas y envías dinero a una dirección equivocada, errónea, ese dinero, si el que la recibe tiene la buena voluntad de devolvértelo, te lo puede devolver, pero si no, tú no tienes forma de rescatarlo, ¿de acuerdo? En una transferencia bancaria, tú puedes decir, oye, me he equivocado, y el banco se da cuenta y tal, y repente la, la transferencia, aquí no, aquí es tu responsabilidad, porque tú eres tu propio banco, no hay intermediarios, ¿de acuerdo? Es descentralizado, es incensurable y sin intermediarios, ¿Vale? Por tanto, no es necesario confiar en nadie, ¿Eh? en inglés ¿eh? se expresa muy bien con una palabra, o con dos, tras tres, ¿eh? ausencia de confianza, ¿Eh? ausencia de confianza, podríamos traducirlo, pero en realidad es que no hay que confiar en nadie porque no hay intermediario. Si yo he envío aquí una cantidad, no hay un banco de por medio, ¿vale? por tanto, no hay que confiar en nadie, No Trata de tanta tercera personas. Es rápido, inmediato, para transacciones pequeñas, económico, virtualmente. Es gratuito, no hay un intermediario que nos cobre una, eh, una comisión. Hay comisiones, pero son muy bajas. Es un método de refugio, de valor económico, como el oro, como la plata. Pues también, bueno, hay quien puede decir, yo compré Bitcoin hace un año cuando valía 20.000 dólares y hoy vale 8.000, He perdido valor. Sí pero bueno depende de cuándo compre y a la larga ¿eh? se espera que se estabilice y que pueda llegar a ser también un refugio de valor económico aquí ¿eh? como nos ha pasado a algunos que ha bajado de valor sí pero quien ha comprado en Argentina quien ha comprado en Argentina antes de la devaluación de la moneda y compara ahora con el precio que tiene la moneda argentina resulta que ha perdido la verdad que ha perdido el 50% pero no ha perdido el 99%, el 99,9% que es lo que ha perdido el peso argentino. ¿Eh? ¿Te lo pregunto ahora o te lo pregunto después? Si es filosofía, después. después. <risa> después. después. Si es algo de entender... Bueno, no es no tanta filosofía, pero bueno, sí. Tiene, bueno, pues tiene un componente rápido. Es decir, el, el dinero es confianza, ¿no? Y, pero claro, el dinero está respaldado por un Estado. Es una ahora, vamos no va ahora vamos a eso. Ahora La vamos a eso. siguiente, las dos o tres diapositivas siguientes mm. hablo de sistema. ¿Vale? Puede ser una mercancía un producto financiero, la hacienda española quiere que lo sea también para grabarnos también por ahí, ¿eh? pero bueno, se está debatiendo y los políticos españoles, la hacienda española quiere cobrar por absolutamente todo, quiere que sea divisa, antes quería que no existiera, querían prohibirlo, ahora lo que quieren es que sea divisa, que sea refugio, que sea mercancía, que sea producto financiero para cobrar a lo que hagas. y si no hacen nada y te estás quieto también, ¿vale? Eh, en cualquier caso, es la base de datos, y ahí vamos a la confianza, es la base de datos más robusta y más atacada durante su historia que existe y que ha existido nunca, y probablemente que existirá. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hace falta tanta potencia de cálculo para conseguir romper la seguridad y la confianza en esa base de datos que no la tiene nadie, ni siquiera Google, ni IBM, ni Microsoft tiene. Eh, ordenadores, servidores suficientes ¿eh? para atacar, hay formas de ataque, el 51% es uno de los más conocidos y tal, y no hay nadie que tenga tanta potencia como para eso. Ni siquiera yo creo que eh, uniéndose todos los estados del mundo con sus eh, potencias de cálculo, con sus redes y tal, son capaces. Es tal la cantidad de ordenadores, ¿eh? de, de procesadores que están haciendo cálculo y que están manteniendo la seguridad de la red, ¿eh? que es virtualmente imposible. Eh, Atacarla. Aquí he puesto un par de citas muy rápidamente. Voy a pasar muy por encima, eh, sobre todo lo primero eh, Franklin Richards, eh, eh, bueno, una economista y conocido en el mundo de, de la finanza y en el mundo de las criptodivisas, y de otras criptodivisas, no de Bitcoin, dice: Litecoin es una herramienta, eh, una potente herramienta o poderosa herramienta política y económica que cualquiera, en cualquier parte, puede utilizar sin permiso de nadie para hacer transacciones con cualquier otra persona en cualquier parte del mundo ¿m? y tomar parte en una economía genuinamente global. ¿De acuerdo? No estamos hablando de economías eh, locales, sino de economías eh, globales. Tenéis la presentación en, en la web, después os pongo el podcast pues, si queréis, no hace falta que andéis sacando fotos, si queréis hacerlo no hay problema. Pero... Bueno, y este señor Brad Sherman, que es un... Eh, un eh, congresista de Estados Unidos hace tres semanas, un mes, formó un revuelo, se formó un revuelo en Twitter ah, por consecuencia de una cosa que él ha dicho en, en el Congreso de los Estados Unidos. Esto lo escribió en su eh, Twitter, en su tweet, la falta de la son suyas, yo lo he traducido tal y como él la escribió. ¿eh? Eh, él decía algo así como, tanto si eh, desempodera que hemos traducido ahora que está de moda el término empoderar. ¿no? Sí. Tanto si desempodera nuestra política extranjera, nuestra eh, recolección de eh, impuestos, sí. nuestra forma de, sí, de, de recolectar impuestos, eh, nuestras leyes tradicionales, el, pro, el propósito de las criptodivisas, ¿eh? no entiendo muy bien cómo está redactado, pero bueno, ya digo que está copiado tal cual, la ventaja que tiene sobre eh, una eh, divisa soberana. Eh, es únicamente ayudar al desempoderamiento de los Estados Unidos y de el, eh, la ejecución la realidad, de nuestras leyes de la, la la eh, en un vídeo, esto es de, de su tweet ya digo, está regular adaptado de gramática y tiene algunas faltas de, de ortografía y tal, en un vídeo en Youtube que también se hizo viral y que podéis ver si ponéis su nombre, Brad Sherman sí. está también mismo con subtítulos españoles y tal pues dice, señores, ayúdenme a sacar un proyecto de ley, o algo así parecido, un bill en, en el gobierno de Estados Unidos, para prohibir Bitcoin y para prohibir las criptodivisas, porque está empezando y va a atentar contra eh, la eh, hegemonía mundial del dólar como moneda y la hegemonía del ejército de los Estados Unidos. ¿Vale? Eso es, así es como están hablando ya en el gobierno de los Estados Unidos, cuando algunos, algunos congresistas, ¿eh? la mayoría ya entienden de qué va el tema y saben que es imparable y saben que es, no pueden hacer nada, que lo que hay que hacer es regularlo, ¿eh? e introducirlo en, eh, en la economía actual, modernizar la economía actual ¿eh? y no solo la economía, la, la, la actividad humana. ¿no? Pero bueno, algunos señores pues están, están en esa. ¿no? Evidentemente no va a llegar a ningún sitio y otros congresistas pues han hecho comentarios burlándose, simplemente riéndose. ¿eh? No, Los que pensaba que me había llamado ah, la no, atención. No. No. Bueno, ¿qué no es? Bitcoin. También iba a hacer una colección aquí de cosas de las que no son, pero bueno. Lo que puede surgir así o puede venir a la cabeza más rápidamente es que puedan ser acciones o algo parecido a acciones, no son acciones de empresas, no es bolsa. ¿eh? Se puede invertir y se puede ganar dinero, sí, puedes comprar y vender Bitcoin, pero no estás invirtiendo en una empresa, ¿vale? Estás invirtiendo en una divisa, como si compras dólares o compras yenes, ¿vale? Y no es dinero de un país, de un gobierno, de una institución, de una entidad financiera, de una empresa. Es dinero público. De hecho, es la primera vez ¿eh? en la historia en la que disponemos de un dinero público, real. ¿Vale? Público y de libre uso, de libre acceso y que es censurar. Nadie puede evitar que lo utilice. ¿De acuerdo? El año pasado hubo una conferencia mundial de los G20 en Argentina. Los G20 son 19 países y Europa. ¿eh? Que estuvieron debatiendo qué hacer con el tema de las criptodivisas, cómo las regulamos, qué hacemos. Y bueno, sacaron una serie de de normas de las que sí debería ocurrir y de las que no y la verdad es que es bastante congruente, bastante razonable tuvieron asesores eh, técnicos que conocían el tema y tal y esperemos que, que lo medio cumpla, ¿no? Bueno, dineros, Federico, la, la segunda o tercera diapositiva que te prometí que venía, ¿eh? ¿Cómo empezamos a intercambiar valores, a intercambiar cosas? Fue pues con el trueque ¿eh? Tú tienes gallinas yo tengo, yo arreglo ropa, pues te arreglo la camisa y me da tres huevos, me da media docena de huevos ¿eh? ese es el trueque, el problema del trueque es que tienes que construir pares de valores para cualesquiera, cualesquiera dos intercambios que puedan ocurrir o continuamente negociar ¿eh? en cada transacción lo cual es un latazo ¿eh? y cuando hay poca gente, hay pocas personas y tal, es factible, pero cuando las comunidades son grandes se hace más difícil <coughs> se inventa entonces el dinero lo que hay ahí debajo de otra foto esta mañana revisando la diapositiva porque yo las, las presentaciones eh, al hilo de todo esto que estoy hablando no, cuando utilizo fotos o esquemas de otros sitios no las copio y me las traigo, sino que pongo enlace. y esta mañana el enlace estaba... Esto es una página web en, en, en, en definitiva, la, la presentación y el enlace a esta primera viñeta estaba roto, no funcionó esta mañana y entonces puse debajo otra foto de un trueque también ¿eh? por pues si fallaba la de arriba, pues para tenerla debajo si veis cosillas así para abajo no tienen más, más importancia ¿Cómo se soluciona el tema de eh, el calcular o el negociar el valor cada vez como andamos de hora? La 8. La 8. Bueno, vale, vale. Voy a tratar de prisa. Eh, Pues empezamos a utilizar dinero. ¿El dinero qué es? Pues simplemente es una forma de intercambio de valor, del que hablábamos antes. ¿vale? En lugar de arreglarte la camisa a cambio de la media docena de huevos, te voy a dar algo que representa valor, te voy a dar dinero. Y la primera forma de dinero que existió fue el dinero real. ¿eh? materiales, materias preciosas, el oro, la plata, el bronce, que son escasos, que le damos valor porque lo tienen intrínsecamente, lo utilizamos como modo de intercambio y hacemos monedas. ¿Vale? Llevar mucha cantidad de monedas pues es un latazo y eh, sustituirlo por papel que pesa menos, pues es cómodo y entonces así nace el dinero fiduciario, Fido, el, el latín confío. ¿eh? ese papel es un certificado de que hay un metal precioso que no tienes que llevar encima, basta con que lleve el papelito ¿vale? y entonces los billetes de dólar de Estados Unidos en otros también. Eh, por fijado, aquí dice eh, una eh, dice ahí, ¿no? 6 estoy buscando donde pone dólar de plata ¿dónde? aquí no veo nada de lejos aquí no veo nada de la presentación un dólar de plata y aquí abajo dice un certificado de plata, es decir, ese dólar, si tú lo llevas al banco, te dan un dólar de plata, ¿vale? O si llevas más cantidad, si llevas 35 dólares, te dan una onza de oro. Hasta 1971, cuando Nixon, presidente de los Estados Unidos entonces, dijo, esto vamos a dejar de hacerlo así, y lo que vamos a hacer es que en lugar de estar respaldado por oro, y lo respalda el gobierno de los Estados Unidos de América, el que respalda el dólar, y ya no tenemos esa cantidad de oro que podemos imprimir los billetes que queramos, básicamente. Y en lugar de confiar en que hay oro o plata en la Reserva de los Estados Unidos, pasamos a esto que dice aquí, in God we trust, confiamos en Dios. ¿Vale? Antes confiábamos en el oro y la plata de la Reserva de los Estados Unidos, la Reserva Federal, ahora confiamos en Dios y la buena voluntad del gobierno de los Estados Unidos. El resto de países inmediatamente han ido haciendo lo mismo, progresivamente, ya no queda ningún país que respalde su dinero con metales preciosos. ¿vale? ¿En qué situación estamos actualmente? Porque los papelitos estos están desapareciendo cada vez más. ¿eh? Estamos usando dinero imaginario. ¿vale? Pagamos con nuestra tarjeta de crédito, nuestro jefe, nuestra empresa nos paga la nómina en un banco nosotros pagamos con la tarjeta de crédito y hay días que ni vemos un billete ni una moneda siquiera vamos en la cafetería, pagamos en el kiosco ¿vale? el dinero imaginario que es un saldo en una cuenta viente un saldo positivo, un saldo negativo ¿eh? mejor que sea positivo que, que negativo sí, que también puede serlo ¿no? y ya está, pero no es más que eso es un saldo, ¿de acuerdo? ¿quién lleva las cuentas de esos saldos, quién lleva esos balances? entidades privadas, los bancos ¿de acuerdo? <coughs> las criptodivisas son dinero respaldado no por el banco central o por la reserva federal de un estado no porque haya un material un mineral precioso en ningún sitio o valioso o escaso en ningún sitio sino que están respaldados por las matemáticas están respaldados por la criptografía ¿Eh? Chris Dixon dice que hay tres eras o tres épocas del dinero Primero, el dinero basado en eh, commodities son eh, productos, básicos. Hay productos, productos, productos básicos, como el oro, como la plata, como eh, la, el cacao o el azúcar, ¿eh? si queremos. Eh, una segunda época basada en la política, ¿vale? en confiar en Dios y en los estados. Aquí en Dios me parece que no confiamos ninguno y en los estados cada vez menos, ¿no? ¿vale? y la tercera era la tercera <coughs> época basada en las matemáticas yo confío más en las matemáticas que en dios ¿No? bueno, la tecnología de, blockchain, de eh, Bitcoin, de las criptodivisas se conoce como cadena de bloques o blockchain ¿no? y es un libro contable, es un libro contable público y distribuido si tú te instalas un programa cliente de Bitcoin en tu ordenador en unas horas ese programa se descarga la historia de todas las transacciones que ha habido desde la primera transacción, en el caso de Bitcoin, desde 2009, desde enero de 2009. ¿Vale? De manera que tú tienes una copia de ese libro de cuentas, que es inmutable, no se puede revertir, ¿vale? que es público y que se puede consultar, y puedes consultar todas las transacciones. Eso significa que es público y que es distribuido. Eh, ese libro de cuentas tiene una serie de páginas, ¿eh? que es, bueno, se llaman bloques, es la terminología de, de la tecnología, que son generados por minería. Habréis oído la minería de Bitcoin, la minería de CriptoLivisa, los mineros, tal, ¿eh? son empresarios hoy en día, puede ser cualquiera, cualquiera ¿eh? en su casa puede montarse un ordenador potente y hacer minería, pero eh, realmente bueno, son empresarios dedicados a hacer minería y a los que se les paga por mantener la seguridad, por tener toda esa potencia de cálculo a disponibilidad del público y de mantener esa cadena de bloques, la seguridad de esa cadena de bloques, ¿sí? a base de resolver problemas criptográficos. El que resuelve el problema es una competición entre ellos. El primero que resuelve el problema recopila las transacciones que hay por escribir en el libro de cuentas, las escribe, genera un bloque y se le recompensa pagándole con nuevas monedas generadas, nuevos Bitcoin generados. De acuerdo, ya empezaron siendo 50 monedas para 10 minutos, va a creciendo con el tiempo, y tal, de manera que la moneda será ¿eh? deflacionaria. ¿Vale? no hay nadie que pueda decir venga, vamos a imprimir 100 millones de euros y los lanzamos al mercado, lanzarlos al mercado, ¿qué significa? dárselo a los bancos para que los bancos nos los presten a nosotros, ¿Vale? esos 100 millones no se los dan a las familias para que paguen su hipoteca ¿no? ¿Habéis oído de alguien a quien le hayan regalado dinero de este que imprimen cuando les da la gana? no, se los dan a los bancos para que nos hagan más prestables ¿eh? y eh, los esclavos del siglo XXI no llevamos billetes llevamos deudas, ¿no? Llevamos en, los billetes son las las deudas, las hipotecas y las deudas de las tarjetas. Bueno, será una divisa deflacionaria, con lo cual su valor no puede tirarse por los suelos, como ha ocurrido con el peso argentino en estas últimas semanas o meses. ¿no? Eh, bueno, hay un límite en el número de, de monedas que se va a generar, pero tampoco tiene mucho más, más interés. Y eh, aparte de eh, eh, transacciones económicas, se pueden hacer muchas otras cosas, por lo que, bueno, yo no las coloreadas o contratos inteligentes que permiten pues hacer cualquier cosa, hacer micropago hacer pagos automáticos, ¿eh? llegar a un momento en el que se pueda por ejemplo cobrar por segundo trabajado, ¿vale? cuando llega y ficha, empieza a trabajar y empieza a transferirse dinero de la cuenta del empresario a la cuenta del trabajador y cuando sale y ficha de nuevo, pues deja de transferirse, habrá realmente un flujo financiero real, lo que hay actualmente no es flujo financiero, hay pues eh, transacciones al final de mes te pagan o cada semana si a la semana te pagan no se puede hablar realmente de flujo y de esta manera sí que se podrá hablar de, de flujo monetario eh, ¿Por, por favor, lo de las monedas coloreadas lo de las monedas coloreadas es que no he dicho nada claro una moneda coloreada sería una moneda que representa cualquier otra cosa realmente no se le da color pero es una transacción en la que se puede representar una transacción de tipo eh, inmobiliario. Tú me vendes una casa y la eh, escritura se hace en forma de una moneda, una transacción que no representa una transacción económica. Pues sí, la vuelta. Yo te doy, eh, no sé cuánto, no sé calcular ahora mismo, pero yo que sé, un 45 bitcoin a cambio de tu apartamento en Salveña. ¿Vale? Entonces, el eh, color es cualquier cosa. ¿De acuerdo? Las monedas coloreadas pueden representar lo que se quiera, lo que se firme en un contrato inteligente escrito en la eh, cadena de bloque. ¿vale? si es un matrimonio, pues un matrimonio si en vez de eh, venderme la casa nos casamos pues vamos y firmamos y la moneda correda representa nuestro contrato de matrimonio ¿vale? puede ser lo, lo que se quiera, cualquier cosa eh, bueno, supongo que intuís ya que el dinero no está almacenado físicamente en ningún sitio cuando se hace una transacción no se envía dinero de España a Estados Unidos o de España a China ¿Eh? sino que lo, lo que se hace es escribir en ese libro de cuentas público y distribuido que el dinero que estaba en una cuenta de bitcoin determinada pasa a estar en otra ¿de acuerdo? y lo firma el que envía, el que hace el pago y ya está, ya está escrito en todas las copias de la página del blog si tú apagas tu ordenador, lo formateas, tiras el disco duro, desaparece una copia de los no sé cuántos millones o miles de millones de copias que pueda haber de ese libro de cuentas, no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Por tanto, no está almacenada en ningún sitio. Lo que existe son saldos contables, balances contables, asociados a direcciones escritas en esa cadena de bloques. Y he puesto allá abajo un trocillo en, en tiempo real, ¿eh? en cada bloque hay una serie de transacciones económicas al estilo de eh, un libro contable. No hace falta que intente no leer nada, simplemente bueno, pues que vean que son líneas. ¿Eh? De, de texto donde están recogidas esas transacciones que de acceso público, cualquiera puede eh, comprobarlas. Las transacciones son publicadas y no, no hacen nada en la cadena de bloques, privadas, claves privadas, etc. ¿De acuerdo? el siguiente me salto. Y esta casi también. Hay varias criptodivisas, diversas criptodivisas. Bitcoin es la más conocida. Yo le tengo especial cariño a la Bitcoin y por eso la he puesto... Hay después otra interesante, esta otra más, y bueno, se diferencian en algunas características técnicas que he puesto ahí alguna algunas pero bueno, tampoco tiene más interés que eh, vale. De hecho, hay miles de criptodivisas, la mayoría son eh, efímeras, las inventa una persona que mm, piensa que esta gente se está haciendo rica, yo puedo intentarlo también, me copio el código como es código público, eh, un código abierto. Copio el código de una moneda, le cambio cuatro parámetros, la publico ¿m? y si tengo la suerte de eh, que, que aumente de valor y tengo una cantidad considerable, la vendo y desaparezco. Eso ha ocurrido durante 2007, 2017, principios de 2018. Ha habido muchos casos, de hecho, de esos que han sido um, estafas. <tose> <tose> <tose> Bueno, se puede utilizar realmente Bitcoin, porque todo esto es muy bonito, en lo público, censurable y tal, pero se puede utilizar, puedo ir a la cafetería y pagar mi café, puedo ir, pues todavía po poquito. La adopción y el uso pasa lo mismo, esta mañana no funcionaba la figura de abajo, en este caso, que es la que más me gustaba, ¿eh? un camión de una empresa de, eh, que arregla jardines y terrenos y tal en Estados Unidos, eh, tiene su camión que hace pagos en Bitcoin, y el Lightpoint, que son dos de las que lo he puesto aquí antes, ¿no? Y aquí tenéis, pues creo que es una, una cafetería, un sitio de comida rápida en, en Estados Unidos, donde también tienen puestos que eh, afectan Pues poco a poco, ¿eh? pues se va a ir normalizando, se va a ir generalizando. No en Madrid ya hay unos cuantos sitios, una tienda de ropa, una cadena eh, de cafeterías también, donde se puede pagar con Cristo de y aquí pues pronto irán dejando también, me imagino. Eh, ¿Para cuándo? pues esperemos que pronto. ¿eh? Y de lo que se trata es, pues, eso, de, de empezar a usarla. Yo os animo a que os instaléis una carterita y os busquéis de algún modo algún modo de conseguir divisas. Ya hay, por lo menos, dos cajeros de Bitcoin en Granada. Uno está aquí al lado, en Gonzalo Galler, la tienda de, de informática esta, ¿cómo se llama? Sí, la calle... me acuerdo. Bueno, la primera que me a la derecha. En Gonzalo Galler, no. En eh, Melchor armado Dinos, dinos, dinos, dinos, dinos. Sí, dinos tiene el primer cajero de, de Bitcoin y de otras criptomisas que yo sepa en Granada y en el, en, en el Kinepolis? ¿quién lo ha dicho? En el Kinépolis hay otro, tú lo has visto, ¿no? Lo he visto, pero yo lo entendía en no entendía. No lo, lo ha usado nadie. todavía. Y lo que sé es que se compra y la venta inmediatamente está arruinado. ¿Hay eh, una diferencia <risa> entre la sí, compra y la venta? Sí. Sí, claro, porque porque fíjate que son los únicos que venden Bitcoin en Granada ahora mismo y entonces cobran unas comisiones altas pero si compraste hace un mes como una compañera mía que la acompañé después de tomar café, fue otra ¿eh? estuvimos comprando en el, en el cajero y le regaló para el cumpleaños de su hija le regaló 20, 20 euros en Bitcoin al hijo le regaló otros 20 y tal ¿eh? los compró a 3.000 y pico euros y ahora están a 7 y los niños están tan contentos porque en vez de los 20 euros, ahora valen 40. A pesar de las comisiones que, que pagó. Es verdad que ahora mismo es difícil. Hay solo dos puntos en Granada. Y entonces se aprovechan de eso para cobrar comisiones altas. Si vas a venderlo hoy, para comprarlo hoy, para venderlo mañana, no, no lo hagas ¿Sí? o porque piensas que los vas a usar en un futuro próximo, o para guardarlo unos añitos y sacarle rendimiento. Bueno voy a ir terminando ya casi, voy a ir pasando muy rápido en esta diapositiva tengo las funciones de una cartera de éxito divisa, una cartera, un monedero no es más que una colección de claves privadas de manera que tú puedes firmar transacciones y recibir dinero con ellas y puede ser en el móvil puede estar en, en un ordenador, en un móvil en un papel incluso no tiene mucho más interés, un interés aquí tenemos algunas formas de de, o algunas carteras diferentes y aquí tenía una diapositiva precisamente cómo conseguir criptodivisas pues puedes comprarlas con dinero, dinero fía ¿eh? con, vas con 20 dólares 20 euros, perdón ahí al cajero o al del Kinepolis, metes los 20 euros, pones tu móvil y tal, papas, tu código QR de, en tu dirección y te vas con tus 20 euros en, en Bitcoin un poquito en Bitcoin también. también se puede hacer minería pero bueno, para eso hay que hacer una que son más considerables en, en hardware, en ordenadores y como pago de una actividad que es lo que en el futuro, ¿eh? pues debería ocurrir que podamos cobrar en Bitcoin por nuestra actividad o por nuestros servicios, los productos que vendamos y pagar en Bitcoin los servicios, o los, los productos de otras personas. De nuevo una colección de eh, eh, otras aplicaciones, aparte de la financiera ¿eh? las que, eh, para las que se puede utilizar la cadena de bloques Contratos financieros, certificación de transacciones inmobiliarias, Nicolás, como te decía antes, no harían falta notarios, eh, no harán falta eh, certificadores de, de, de obras de arte, se pueden certificar en, en cadena de bloques. Contratos entre particulares, como los contratos de matrimonio, o contratos de laborales, o contratos de lo que sea. Eh, educación, que eh, me toca más, nos toca uno de los que estamos aquí, pues certificaciones de estudios, currículos en la cadena eh, de, de bloques, infalsificables, inmodificables, eh, censurables, eh, aplicaciones tecnológicas, aplicaciones de biomedicina, pues por, de, por dar algunas eh, almacenamiento anónimo, seguro y descentralizado de historias clínicas eh, imaginaos cuando podamos llegar a cualquier hospital local o internacional eh, y esté nuestra historia clínica escrita ahí sin errores, sin posibilidad de modificarse accesible inmediatamente, por personal autorizado, evidentemente, una, un paciente, una única historia clínica universal, en todos los hospitales del mundo, ¿no? eh, Hay empresas que están dando ya servicios de datos genómicos, personales, eh, o de actividad física y deportiva, en lugar de utilizar el programita de Google para decirle dónde estamos y que Google sea el que vende esos datos a empresas, ¿qué tal? Eh, hay, Empresa, ya que en la cadena de bloques nosotros les damos esos datos podemos darles nuestro genoma podemos darles nuestros datos clínicos y si una empresa quiere hacer un estudio utilizando información clínica genómica, genética, etc. pues en lugar de pagarle a una empresa lo que hace es contactar con las personas que tienen esa información ¿eh? almacenada en la cadena de bloques y pagar a esas personas, en lugar de que una empresa se aproveche de nuestra información de nuestra, eh, en definitiva eh, la, la confidencialidad de nuestra persona o la intimidad si queréis, ¿eh? ¿vale? Pues seremos nosotros, podremos ser nosotros los que des, eh, decidamos o no si van a ser utilizados nuestros datos o no para el estudio que sea, y en el caso de que sí, los que recibamos una recompensación económica en lugar de una empresa, un tercero, que sea el que se beneficie económicamente. De nuevo la figura que os puse antes, unas cuantas diapositivas antes porque pensaba que no iba a llegar. ¿Eh? Todo esto son servicios eh, y en cada columna tenemos el servicio tradicional, digamos, ¿no? De YouTube, y una o dos alternativas basadas en blockchain, o Netflix, etcétera, ¿no? Tenemos pues una columna técnica, financiera, entretenimiento, personal, etcétera. ¿Es necesaria la tecnología de cadena de bloques para todo eso? Pues no. esos son una muestra de los proyectos de los miles de proyectos que se están eh, investigando, que se están generando algunos de ellos son absurdos no hace falta la tecnología de cadena de bloques para una cosa que funciona bien ¿eh? que no es un, eh, no ataca la intimidad de nadie ni, ¿vale? entonces algunos ya os digo desde mi punto de vista no son necesarios no van a llegar a ningún sitio a lo mejor el 80% de los que hay ahí ¿eh? pero hay otros muy interesantes y merece la pena eh, estar atento observarlo y, y bueno vamos a ver cómo se Va desarrollando la tecnología en los, en los próximos años. ¿no? En cualquier caso, son herramientas que creo que merece la pena observar, como digo, estar atentos, y algunas de ellas merecen la pena utilizar, ser utilizadas, aunque solo sea para protegernos, para proteger nuestra privacidad y para intentar evitar ser manipulados, como lo estamos siendo en la actualidad. Por multinacionales esas grandes empresas ¿no? y grandes grandes fortunas que siguen amasando fortunas a nuestra costa ¿no? y que aumentan, aumentan su fortuna de la... a nuestra costa bueno y con eso lo que yo quería contaros pues más o menos muy rápido ahora al final no sí. tenéis algunas preguntas